Director Provincial de Salud, eh, quien hey. tenía tiempo que no venía. Buenos días, Luis. Luisito, ¿cómo Buenos estás? días, doctor. Está, bueno. baj, está bajito el COVID. Ah. Sí, sí. Doctor, yo tenía una preocupación, que Francis también me la manifiesta cuando una veníamos calle, de camino. ¿Qué pasa con el COVID? Que vemos que ni desde el Ministerio de Salud Pública eh, vemos esa, ese seguimiento como meses o semanas atrás se siente como que hay una disminución, como que ha mermado, que está Pero tranquilo una el COVID. ¿Hay disminución del seguimiento o del COVID? De los casos, como que han disminuido Presentado. y del mismo Ministerio bueno, Público, yo como te que te se disminuye. Perdón, <risa> salud. Te, te voy a decir algo, mira, eh, a medida que ha ido avanzando el proceso de vacunación, han disminuido los casos. Porque, por ejemplo, en el día de ayer, nosotros teníamos solamente 19 camas ocupadas en la provincia entera. Y de esas 19 camas. Nueve no eran de aquí, o sea que teníamos diez camas solamente ocupadas. No, no y cuando tú tienes todos esos hoteles vacíos <risa> y que los graben, eso, muchachos, vacío, ah, okay. muchísimas camas disponibles. No Ve ventiladores mira, unidad de cuidado intensivo casi toda vacía, los ventiladores solamente utilizando dos ventiladores, y dicho sea de paso, los cuatro. Las cuatro personas que teníamos ayer en cuidado intensivo, las cuatro sin vacunarse, incluyendo un médico Ay. de los antivacunas, que no, que no quieren vacunarse. Ya. Cuatro solamente. Un médico dominicano. Y, y, y, gobierno, y un, no un hay cardenal ahí. En... También la de los antivacunas. Y ayer se murió y. un dirigente comunitario de la zona de, de San Martín, y de, San de San Ramos, Ramos, Chico, que tampoco se había vacunado. No, Entonces, no, la gente debe entender que la vacuna salva vida. Claro. La vacuna salva vida. Una pregunta. Y, eh. si, ¿Y si no la salva te alarga un poquito la vida porque nos vamos a morir todito como quiera? Claro. Mira. Eh. Una cosa, eh. pero, pero eh. que me pongan 30 años más, me Estaría feliz de la vida. Vi, eh, doctor, si una preguntita. Más. Vi que solamente 51 casos se reportaron ayer de de COVID en la Mira, República Dominicana. Se hizo una embestida la semana pasada y se, y se hicieron cerca de 30.000 pruebas antigénicas de manera rápida, wow. en las plazas comerciales, en las calles, tratando de identificar dónde están los focos de infección. Aquí en San Francisco de Macorís hicimos 3 mil pruebas y solamente un 2.5% nos salió positivo a una prueba antigénica, que es una prueba que te arroja una posibilidad de un 60% de efectividad, un 70%. Entonces, esta gente que sale en positivo, le hacemos la PCR para identificar y si en realidad está... No, la PCR ya nos dura un par de días para sí. dar los resultados, pero, sí. pero que es extremadamente bajo, es lo que te digo. O sea, que la cosa ha ido mejorando ahora mismo. Entonces, quiere decir que la, que la, que la vacuna si no va, funciona. Sí. Recuérdate... Todas las vacunas son iguales Doctor, sí o no Porque Claro que la, sí. Fue una pregunta cerrada Pero, pero Yerjan, la, la vacuna, vacuna Sinovac funciona sí o no Claro que sí que funciona Entonces eso no fue lo que dijo el director de Sedimán Que dijo que la gente estaba muriendo con todo y la vacuna Sinovac Bueno, yo te voy a decir una cosa Nosotros no vamos a morir como quiera con vacuna y sin vacuna Yo me voy no, a morir Mira, déjame aclararte algo Tenemos que ser coherente Si funciona, funciona o no funciona Pero déjame aclararte son. acuérdate que yo no soy abogado Pero déjame aclararte algo Sí, pero me sé defender. Dame aclararte algo. Vamos a ver. Una persona con cualquier tipo de comorbilidad, un cardiópata, un diabético, una persona con un problema renal severo, se pone sus dos vacunas y lo puede agarrar un COVID con las dos vacunas puestas. Y si su cuerpo no está fuerte, se va. Porque sí, tiene una claro. comorbilidad fuerte, peor que el COVID. Sí. Porque esas son muchas cosas que hay que aclarar. Se sí. nos han muerto muchas personas con dos vacunas. Pero hay que ver qué tipo de afección tenían esas personas. Ahora la gente debe cuidarse. Y aunque usted se puso dos vacunas, si usted es diabético o es hipertenso, cuídese del COVID. Porque usted tiene una, una, una, una afección peor que el COVID. Porque usted es un diabético. ¿Y qué porcentaje de la población es diabético? Aquí hay más, más sí, de un 25% sí. de la población que es diabético Entonces la gente tiene que cuidarse Hay que seguir usando la mascarilla Y si usted tiene hijos jóvenes en su casa Que están en la calle todos los días Hable con esos hijos para que se vacunen Para que entonces no les lleven el COVID a su casa a usted Y doctor, decir, decir también que en el caso de la vacuna Es más efectiva un mes después De acuerdo a los estudios científicos De la segunda dosis es decir, que por ejemplo, si yo me pongo la, la segunda dosis hoy, en ese mes que va a transcurrir, puede ser que, que el COVID me dé y que me afecte y que me dé duro, pero porque, es más efectiva porque el, que el cuerpo un mes después. Se está, está preparando la inmunidad. Exacto. ¿Tú comprendes? Entonces, por puede eso ser que la gente de poner la Un vacuna. tiempo prudente para que se ponga la, la, la vacuna de refuerzo. Correcto. Por eso insistimos, y los números han demostrado que si usted tiene las dos vacunas, y su refuerzo. El COVID le puede dar de manera leve y no lo va a matar. Ahora, si usted es hipertenso, diabético, cualquier problema, si usted tiene un cáncer, cuídese. Hasta una cuídese. gripecita se lo lleva a una persona con una claro, enfermedad. porque se lo lleva a cualquier cosa. Cualquier cosa. Doctor, eh, la vacunación que entendemos que sí ha mermado luego de que sea Iba de manera exitosa, o sea, nosotros nos sorprendimos en la manera en que la gente acogió eh, mira, el proceso la, de vacunación mira, en nuestro país. Luego del anuncio de la tercera dosis, como que hubo un, un proceso de desconfianza en, la, en el tema de la vacunación. Mira, ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad mira, del momento? No, no. bueno bueno, yo lo que no sé, ¿qué visión tiene el presidente nuestro? Pero la cuestión es que todo lo que, lo que ellos deciden, después luego el mundo entero también lo decide. No sé por qué. No, te, eh, eh, eso, Oye, no me, eso no es verdad. Mira, ya de, ¿cuáles países ya están hablando de la, de la tercera vacuna de refuerzo? Vamos a ver, tú lees mucho. Sí, Chile. Bueno. Pero ¿cuándo están ellos hablando de la tercera dosis? Eh, eh. Después de los seis meses, doctor. Oye, ¿qué me, pero. Eh, a bajar eh, los ya, de la los ya los científicos que se encarguen de eso. Ahora nosotros tenemos N la suerte. Ningún país. Óyeme, ya okay. nosotros tenemos la Déjeme suerte. me darle el dato, usted me preguntó. Óyeme, nosotros tenemos la suerte. Sí. Que tenemos vacunas. Sí, eso está muy bien. <ríe> porque. Hay países que están rogando a través vacunas. Una de las preocupaciones de la de la OE de la OMS. OMS. OMS. OMS. OMS. OMS. Organización sí, Mundial, Mundial de la, la Salud. salud. Es que tengo la, la OEA con el tema de Afganistán no. por allá. No, OMS o sea, la OMS la Organización OMS, Mundial sí. de compadres. Una de las preocupaciones, doctor, de la OMS <ríe> es eh, el hecho de que m, algunos países estaban apresurando con la tercera dosis y estaban dejando a esos países más necesitados sin la dosificación. Entonces, de alguna forma, este discurso te dice que sí, que se pueden vacunar y es que sí. estamos dejando países como Haití. Pero, señores, eh, pero entonces, Haití, pero Carolina, pero ejemplo, Haití, como, sí, como, ¿cómo, Haití ¿cómo, le llega pero ahí le llevaron vacuna y la rechazaron. Sí, doctor, es por poner un ejemplo, la Francis, perdón, la, la preocupación Pero, de la OMS es que de alguna forma avala la tercera dosis y que dice que a los países que lo tomen con calma y que solamente dosifiquen eh, la primera y la segunda para que no haya una escasez de la vacuna. Mira, mira, aquí según la vacuna que ha pedido el gobierno, nosotros tenemos solicitada vacuna para tres dosis para la población completa. 36 millones. Para, incluyendo los haitianos que están aquí en el país. Por eso sí. tú ha visto una investida de nosotros también detrás de los haitianos. Y ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Porque no creas que no se está vacunando. Nosotros estamos vacunando todas las escuelas a los niños mayores de 12 años. sí Estamos metidos en el bajo yuna vacunando todas las escuelas. Pero ¿Ya? yo escuché mal o fue así que Fauce, que es el principal F5. asesor, F5. F5. no, no. Post. Ah, el, el, el de. Estados el, el, el Unidos. Estados Unidos. El, el epidemiólogo. El, el epidemiólogo. epidemiólogo. Sí. Ajá, eso. Decía que ya se debe ir pensando en un refuerzo de una tercera dosis. Sí, pero mire, déjeme explicarle. No para que no dejemos al público. Eh, eh, que hay gente que lee ahí en el público, entonces quedaríamos nosotros medio. Miren, cuando se refiere a la tercera dosis, científicamente está, y el doctor lo sabe, está demostrado que. Un mes después de la segunda dosis es cuando la vacuna, todas las vacunas son más efectivas. No tiene lógica ponértela en ese momento porque ahí es cuando es más efectiva. Ahora, después de los seis u ocho meses, comienza a bajar los niveles de inmunidad. Entonces, ahí posiblemente conviene una tercera dosis. Pero después de los seis meses, que se lo van poniendo en otros países. Ya la gente que tiene Oye, siguen siguen en lo que tú dices. Podemos Oye oye. Siguen sí, abiertos los puntos de vacuna Bien. aquí en San Francisco de Macorís, okay. en todos los municipios. Todos los estamos es es? hoy en la UAS, en el Centro Médico Doctor Ovalle, en la Capilla de la Altagracia, en la Escuela Gregorio Luperón del Vistel Valle y también en el Club Ayuda Mutua. No. En el siglo también. Y ta en el siglo no estamos hoy, pero y, están los y, demás okay. centros abiertos. ¿No es también ¿verdad, estamos ¿verdad? en la Guarana, en pero Pimentel. Vamos a la primera y la segunda. meses de pruebas. Sí, eso no se ha detenido nunca. En el centro de internamiento de Huiza, en el local de, de abajo, están las pruebas PCR totalmente gratis. También recuerden que este operativo de prueba antigénica la hemos estado haciendo en todos los centros comerciales, en los parques, en las calles. Sé que si usted ve a un personal de salud, vaya y déjese tomar su muestra también, Bien, que seguimos bueno, vacunando y haciendo pruebas. Gracias al doctor Luis Rosario Socia por estar con nosotros.